Teníamos un comentario en el día de ayer, que no lo hicimos ¿verdad? porque la, la, la congestión del, del programa, pero pues no nos dio tiempo a nosotros hacer ese comentario, y es la denuncia que hacía en el día de antes de ayer, el pasado lunes, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. que es Finjus, que es Silvio Tulio Silvio Castaño, que es el presidente de la Finjo, donde él decía que el director de la Policía Nacional estaba recibiendo presiones de personas influyentes para enganchar eh, personas a la, en la policía sin las más mínimas condiciones para hacerlo. Yo entiendo que eso es una denuncia eh, grave a la cual se le debe prestar la debida atención, porque en un momento como este, donde el, el gobierno y... y, y y todos los sectores y múltiples sectores están empeñados en que realmente se pudiera materializar esta reforma policial, yo creo que ese tipo de denuncias, ese tipo de acciones, pues no se deben permitir en el caso de que no hay razón para dudar tampoco. Uh -huh. En el caso de que se pueda comprobar la certeza de que ciertamente el director de la policía, presiones esta que yo asumo, Bajo ninguna circunstancia la va a aceptar el director de la policía, que también es un abanderado de que se produzca la tan anhelada reforma policial en la República Dominicana. Yo entiendo que procede a investigar, como todo, es una denuncia, deben de ser investigadas y llegar hasta eh, lo más profundo, a la raíz realmente de dónde surgen esa denuncia. Pero recordemos, Víctor, que también cuando el general hizo asumió el cargo, él dijo que una de las debilidades fuertes que tenía la policía era que aplicaban 20 mil personas y tenían que coger sin 15 mil sin la debida preparación y entraban ahí porque realmente no tenían las competencias ni se hacían los estudios Se supone que si él es una persona nueva en el cargo y él sabe cómo es que debe de hacerse, él sí va a hacer las investigaciones y los estudios Entonces él criticaba que se cogían al azar, pues entonces ahora no puede ser al azar Debe de existir un protocolo de una investigación profunda realmente para que a la policía vaya lo mejor Que no pase lo que muchas veces sucede en educación, que en otros países por ejemplo tienen que ser la personas más meritorias que se preparan como docente porque van a enseñar. Entonces aquí el que no da para otra carrera, pues estudia educación, y muchos padres le dicen a sus hijos, pues estudia educación, que esos están pagando bien y los profesores ganan bien, pero vaya que responsabilidad asumen. Entonces la policía, y que no todo el mundo puede el, tener es que un ejemplo, arma en el, sus manos. El ejemplo es correcto, el que tú acabas de poner. Con eso. <ríe> la policía, imagínate tú, con la, lo que es la seguridad ciudadana, que es algo muy importante, no debe de estar en manos tampoco de todo el mundo. De manera que esa denuncia... Tiene que, que... ser persona equilibrada y evaluada psiquiátricamente, <risa> sí, a sí, profundidad, sí, sí. para ver si es tan apta para realmente ese puesto. De manera que esa denuncia que hace Tulio Castaño, presidente ejecutivo verdad de la Finju yo creo que debe ser eh, investigado, sí. porque reitero, independientemente de las presiones por sectores influyentes que pueda... Eh, hacer ante el jefe, el director de la policía, no creo que siendo el director de la policía, estoy convencido que siendo el director, uno de los abanderados de la reforma policial pues vaya a ceder ante presiones no importa de los sectores que venga así que ojo con eso porque tal cual señala Nelly, es igual por ejemplo haciéndole el, el, el símil con, mm. con la parte de educación, el claro. que antes el que no eh, Tenía tal vez la inclinación por ningún otro tipo de carrera, pues se inclinaba por educación porque ya tenía, uh -huh. eh, ganaban bien, qué sé yo, además era más fácil. Asimismo, es posible que hagan el caso de la policía, que como el que no tiene actitudes para otro tipo de cosas, déjame engancharme a la policía, y sobre todo si tiene un tipo de influencia, pues así lo hacía. De manera que yo espero que esa práctica ya. ...haya desaparecido y que estemos en la antesala de tener una policía nacional tal cual eh, nos merecemos nosotros los dominicanos. ¿Y esa es la intención? Sí. Víctor, quien no recibe eh, presión internacional, el Luis Abinader, que se comenta que le ha dado un giro a lo que es la política internacional. En el sentido, en cuanto lo que ha asumido él como gobierno, que ha girado un poco esta parte conservadora que tradicionalmente tenía la República Dominicana. Por ejemplo, un presidente tomaba posición, así lo felicitamos, estamos de acuerdo. Por el presidente con Nicaragua dijo que no, que desconocía eso. Y en el caso de Haití, ya ustedes saben la forma frontal en que está enfrentando ese caso de la política migratoria. Entonces se dice como que eh, él no aguanta presión. <ríe> de eso es interesante, en el hizo que tú señalas, y sobre todo hay algo que a mí me preocupa, y es el hecho de que la, en las últimas declaraciones, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que ayer dijo el, el, el, el subsecretario de Estado para Asuntos del Narcotráfico, expresó que Estados Unidos y, el, y la comunidad internacional no van a influir en uh -huh. la seguridad de nuestro vecino país de Haití. Y yo creo que para mí es una... Desagradable y muy mala noticia, porque independientemente de que nosotros somos un país soberano, de que Haití es un país soberano y los países tienen su soberanía y tienen la, la potestad para decidir qué quieren, ¿verdad? Yo entiendo que en la situación que, ta, que está Haití, eso lo entiendo yo, tal vez un neófito en materia de política internacional, eh, no esté en las condiciones de que se, se deje que Haití sea que, los, que la policías que tiene Haití, que las instituciones que tiene Haití sean las que resuelvan su problema de la seguridad. Porque actualmente no se vislumbra la más mínima señal, Nelly, amigos televidentes, de que Haití tenga la capacidad para resolver el problema por el que está es pasando. Es que si usted, usted no este está organizado, usted no puede organizar a nadie. Porque para mí... Donde no hay una cabeza, donde no hay un cerebro que piense, en, es difícil en que se den los procesos. En institucional, para mí Haití no es un país. Mm. Podemos decir que es un país porque ocupa un territorio porque está habitado por humanos, pero en términos institucional, Haití para mí no es una, una, no es un país. Entonces yo entiendo que eso es, por parte de los Estados Unidos, pues lavarse las manos Como y dejar un problema que se sigue incrementando, donde los más afectados seguimos siendo nosotros. Y que recuerde Estados Unidos que, que tiene bastante, bastante interés en este país y también le conviene que haya paz, que haya tranquilidad y que realmente como ellos plantean que ahora están respetando la soberanía de, del pueblo más pobre de toda esta zona que existe, que es Haití. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo que Estados Unidos lo que ha hecho es que le ha dado la espalda. La espalda, tanto así que mire el aporte que acaba de hacer, creo que la donación de 60 vehículos para la policía, para que puedan patrullar y unos asuntos, unos protectores para usar a los policías en la calle para enfrentarse a las pandillas que tienen control absoluto de Haití en este momento a los líderes de Haití porque las pandillas ahora en este momento son los líderes de Haití claro, o sea, tienen control absoluto de Haití las pandillas que son uh -huh. las la, la que están controlando de hecho, fíjate que eh, cero co, eh, combustible eh, los negocios, los supermercados han tenido que cerrar sus un puertas panorama un panorama muy feo claro entonces, le va a dejar la, no Estados Unidos, le va a dejar la comunidad internacional a que sea el propio Haití que resuelva su que resuelva la seguridad o la inseguridad por la que está atravesando Haití en este momento y durante mucho tiempo. Se van a seguir matando y nosotros, como país, estaremos claro. Nuestro vecino más cercano asumiendo las consecuencias. Denny porque te voy a decir algo. Dime la otra opción que tienen los haitianos de evitar morir de hambre, de ver sus hijos morir de hambre. Dime otra opción que tengan los haitianos que no sea, cuando ven que ya no hay más nada, que no sea. Me voy a arriesgar. Víctor, ¿y qué va a pasar con la gente que ellos tienen allá? Los que están secuestrados. No, eso yo te hablábamos Porque de eso. Porque eso que, que, es un acto de mucha indiferencia claro, también. Claro, claro. No, que ya tienen todo el tiempo para que los super eh, norteamericanos, ¿verdad? Los, los, los dueños del mundo, eh, la potencia más poderosa del mundo, eh, haya, había hecho debió haber hecho ya una, una, una operación relámpago e ir a rescatar esos 17... Eh, norteamericano y un canadiense que están secuestrados en Haití. Más sin embargo, ellos dicen que están haciendo los, los, los aprestos para los... Hay, hay quienes dicen que los Estados Unidos están... Es una estrategia muy larga, que, pero Estados Unidos no, no negocia con, sí, pero eso, con delincuentes. Hay alguien que hay algunos que dicen, algunos sectores, que Estados Unidos está negociando por debajo por, para que nadie se entere de que está negociando con secuestradores. Uh -uh, ¿verdad? Yo no creo. Bueno. Eh, Nelly, hace mucho tiempo están secuestrados, no hay noticia de que... ¿Será que se lo entregaron? No, no sí, <risa> Solamente falta eso entonces. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con esa de, situación. Sin embargo, de mi punto de vista, entiendo que Estados Unidos y la comunidad internacional está dando, le ha dado la espalda a Haití. A y nosotros que, no y que nos nosotros, toca reforzar la frontera y mayor vigilancia no. de manera continua. Entonces, óyeme, que es una situación difícil, Nelly, porque te decía que los haitianos, nuestros vecinos haitianos no tienen otra alternativa. Pues yo te pregunto a ti, y a usted amigo televidente que nos está viendo, cuando usted eh, está en, con una familia pasan, muriendo de hambre y sabiendo que de aquel lado existe la posibilidad de que tú puedas darle lo mínimo para por lo menos sobrevivir y alargar más es fuerte. Eh, entonces otra opción es venir para acá. ¿Y qué va a tener? ¿Qué a tener nosotros que hacer? Bueno, que enfrentar esa situación, porque tú no, puedes, tú no puedes permitir que una riada nos invada, pero es en busca de comida, Nelly, es por uh -huh. hambre.